Oh my god, conseguí Muchísimos diamantes con esta página Ahora sí ya tendré para el pase Link aquí abajo en la descripción del video ¿Qué onda amigos de YouTube? Pues en esta ocasión, como pueden ver Estoy vestido de un boxito muy sexy Muy papi, muy mami En esta ocasión vamos a entrar a escuadras con el código de escuadras y vamos a ver si nos toca con alguna escuadra chingona y a ver cómo reaccionan cuando me vean vestido así bien hermoso, bien papi, bien sexy. A ver qué es lo que dicen, chavales. A ver, vamos a ver si nos toca con una de casualidad. Algunos centímetros más tarde. ¡No manches, maldita sea! No me toca con ninguna pinche escuadra. Porque estoy tan salado. Quién sabe. Ahí sí no te puedo decir nada. Yo pensé que iba a ser más fácil, pero la verdad es que esto sí es un poco tardado Chales, pues ni pedo la vida así, a seguir intentándole papirines A ver, a ver, chales <risa> Ey, ¿quién invita a ese manco? Oh, mames, ¿quién mandó la invitación del mundo? ¿Ese manco qué? Y es que el diamante es nomás Esa que no Ey, ¿me escuchan? ¿Puedo jugar con sí. ustedes? No, ni verga. No, también no. No, bro. No, bro. No, bro. No manches. Perros, son top globales. Ah, perros, que los viera. Sí, tú nunca vas a ser como nosotros. <risa> Yo quiero que me carríen. Yo también quiero ser top global. Mi sueño siempre ha sido ser top global. Desde chiquito tenía el sueño de ser top global. ¿Me ayudan a carriarme, por favor? No. No, bro. Ah, mamoncita, mija. Mi no sean culos. Y aparte, ni ropa tienes, ni ropa chida tienes, no. ¿Y qué tiene, ve? Me? me salieron esos pinches puños con nueve diamantitos. Los que ganas en el lobby. Ne, ¿qué, qué asco, Estos esos pinches puños son exclusivos, nadie los tiene. Hasta tengo una skin de Bobo esponja bien perrona que nadie tiene. Fabuloso. O bueno, si no quieren Ey. perder puntos en clasificatoria, porque luego los hago bajar a diamante. ¡Oh! Pónganle en duelo de escuadras, arre. Duelo de escuadras, es clasificatoria, para que vean cómo juego. Si te paras duro, jugamos clasificatoria. Dale, dale, dale, no para que me acarrien ¡Puto manco, no mames! ¡Manco tu abuelo! Oh. ¡Tu ¡Culo! <risa> ¡No manco. vas a perder las estrellas, perro! Ah. ¡Ey, venite pues! ¡Perros! Venite. ¡Perros! ¡Ah! que los perros vienen! Manco. ¡Son heroicos! Ajá, algo manco Perros, quién los viera, son heroicos Eh, debe estar escondido ahí, marijana escondido ahí Yo soy bien pro Yo soy más pro eh. que Donato Donato, le jugué el otro día un PvP y lo humillé 8 a 0 Ajá, <risa> sí Póngase en pilas, ya no quiero perder estrellitas por elimínate Súbete arriba de mí, te voy a enseñar un truco ¿Dónde? Para pro, para los... Súbete arriba, aquí ven A ver, aquí Súbete acá, aquí. Arriba, mira dónde? De bueno, ahí, al bueno, ahí Hágase para atrás por favor, porque me voy a suceder Si te, te tiras tira? tienes vida infinita ¡Ah! La infinita. ¿Vida infinita? Ah, no, no, es cierto, no me dieron vida infinita ¡Ay, mi pendejo! ¿Cómo consigo la vida infinita? Ya me tiré y no me dieron ni vergas No, porque eres de manco, por eso no te la dan ah. No les quería decir, pero yo soy integrante del Real G De hecho, soy el patrón, el patrón del Real G ¡Ey, mojito! Subirlos a ayudar no mames, ellos son bien pinches mancos Bate, te voy a decir que no, sí, sí Manco de mierda, mira, ven a ayudar Tu pedorro uh, es manco, tu pedorro es no. manco, Todo lo tengo que hacer yo, pinche bot Ey, métete una sí. piedra mejor Tú métete el dedo eh, La a la caja, métete Tú métete el dedo, perro, <ríe> métete el dedo <ríe> Y si quieres yo te ayudo Eh, <ríe> uh, mucho tiempo. Platinito 2, que asco Muy chingonas porque eres heroico, me la pelas, manquito Jamás vas a ser como nosotros, bot Uy, uy, uy, esa perra mamada <risa> Mira, pinche pakeado Me pela la verga <risa> <mierda>, güey <risa> Yumillo me puto, cero, ay, no ¡Ay! ¡Mira, eh! de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Banco de mierda ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué? qué ¿Por qué me morí tan rápido? Porque eres manco el manco, no mames Tu abuelo es manco Pinche perro Yo tengo una ropa bien perrona Tengo una skin de The Walking Dead bien perrona Que me salió, es exclusiva También tengo una skin de Bob bo Esponja ¡Fabuloso! Ya uh, ve! No, claro, macho, no dura nada, no dura nada ¿Para eso me invitan? ¿Para qué me invitan? Yeah, son ratas, los del otro equipo son ratas, igual que tú Se Que me guste Minecraft. comer queso y jugar, y jugar Minecraft no quiere decir que sea un ratón, ¿ok? Respeta Minecraft No, si eres un ratón madre, cómprate arma aunque sea ¿Cómo compro arma? Sí, les voy a echar a mi tlacuache, si no dejan de estar chingando, les voy a echar a mi tlacuache, el que estaba aquí Para que este puto ira, este puto les voy a echar para que les muerda un el culo ay, ay, ay. Quieren que les eche a mi tlacuache Ay, para ya. que les muerda. Escondiendo escondiéndose, puto man. Ay. Si quiere subir el... Se murió! Mi especialidad es clasificatoria. El otro día yo llegué a Gran Maestro. Pero claro. arriba de la torre campeando, quizás. A Gran Manco, llegaste tú. Gran Manco. Gran Manco. Tu pedorro es Manco. <risa> Por favor, dejen de decirme de cosas muy chingones han de hacer Pongan la sala y van a ver cómo los voy a humillar 7 a 0, a todos Es malo, no, aguantar, no nada Si me ganan, les doy 5 ah, mil diamantes a cada uno, uno. uno Ah, caray Ven, oh, a este pinche bot lo tomaron atrás, ya Atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, manco Atrás, manco Atrás, manco Vamos a decir, para algo? Para curarme o que vean para si no, pasarte muerte puto, mira. Que se le quite. no, no a Ay, a ir, qué asco, no, Se qué murió. Pinchy Manco Mira, que asco, eso es con dos tiros, que puto. No. Se murió. Órale, perro. Órale. Ey, bot, barba? hace algo pues. ¿Quieres ah? que me lo chingue a los dos que quedan? Mira, cómo camina. Mira, cómo Mirate. camina. ¿Qué, qué es, se levanta el manco. Que pereza perder estrellas con un manco así. Les dije que yo era bien pro, ¿sí o no? Que soy muy pro. Pero campeando, no, mira, ya veo cómo subís a, a Platino es eh. Ni sé cómo subís. ¡Ay! Ay. <ríe> Es que, yo la verdad, ahora estoy manqueando bastante porque me fracturé la rodilla conoce, el color rojo, Aparte tiene MP amarillo y no se nota <tose> <tose> Tenemos que ganar, por favor, ¿Qué? por favor, tenemos que ganar ¿Qué? No me voy a sí, hacer perder yo, las, a a las ¡Ay, ay, ay, ay, me matan! ¡Ay, que si sí, me matan! ¡Ven, ay, no me salvan, son unos bots! ¡Ay, mira este bocito! ¡Qué pereza con este man tan manco, papi! Ay. ¡Mira, uff! En la chompita le di Yo no soy bien pro les digo, pero no me creen que yo soy el hijo perdido de Donato ¡Ay! ¡Me caí! Es este compa ya está muerto ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por, por, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por lo que más quieran! Aquí los seguimiento caos a los dos ¡Si me salvan! ¡Les doy un beso en el chiquillo! No, bot. No, dejen morir al bot. ¡Por favor, chaval! ¡Por favor, quiero vivir! ¡No manches, maldita sea! ¡Me mataron! Chavales, ¿por qué me salvaron, eh? Todavía que tengo una skin bien hermosa, bien preciosa y bien exclusiva y no me salvan ¡Uf! Bueno, Ahí está arriba. Snow. No te vayas de frente, te voy a chillar Ay. ¡Uf! ¡Ah, yo, perro! Hacele mopote, hacele mote. Perro, Snow. Ahí se el Omnitri, perro. Mira, con mierda. Cuando quieras nos damos en la madre y te voy a humillar 7 a 0, perro. Pon sala, sala, y te damos 7 a 0, papi. Yo contra ustedes tres es más y me la van a pelar. Arre o qué, o tienen miedo, culones. Cuando quieran, nos damos una pincha bola de vergazo, pues Así dicen siempre y salen si te hacen todas. No, yo contra ustedes tres, yo solo contra ustedes tres me la van a pelar. No fue, ni con un botito ahorita aquí. A sala, a sala. A pues yo voy a poner la sala. Pero quiero que jueguen bien, y no quiero que anden con coterías de que. ¡Ay! ¡Ay! Es que tengo mucho fin. ¡Ay! Es que me están sudando las manos. Por eso manqueo. <anciones> <risa> ay, Quantum, oh, vê, oh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no me mataron! ¡Está arriba! Pe es dos para dos, dos para dos, para dos mejor que no. Ah, me está haciendo mojote ¡Mira! ¡Ay! No, por favor, una pierna, no la pierdas, chiquillos. Oh, no, manches, estoy muerto. Si ¿Sí te lo dices, ¿Sí? a los dos te considero como el más pro del Free Fire. Hola, ¿qué hace? <risa> ¡Ay! No, manches! No, estás bien bot, ve, ve, un arma de larga le dispara. No, pinches bots, por eso no quiero jugar ah, con ustedes. ustedes. No superan duro, ese bot, porque invitan a ese bot. Estás no, bien blanco, ah, no, este no hace nada. Cosas? Son una pinche escuadra bien blanca. no, no. Los voy a bloquear, los voy a bloquear, los voy a bloquear y no me vuelvan a buscar. Chao, bot. ¿De qué se ríen, perras? ¿De qué se ríen? ¿Qué les causa gracia? Eres un bot, eres un bot, eres un tu culo que dio en dos bot ¿Qué? Ponte no, la sala pues, para darte la humillación de tu vida No yo soy nada mal parido bot Ponte así. la pinche sala y deja de estar chingando Ya me broné. No, ya sáquenlo. No, no, no me saquen, no me También. saquen Es más Siren, ya sé, ustedes tres y Pongan a uno más Pongan a uno más y les vamos a hacer la humillación Yo y mi amigo, voy a hablarle a un amigo Para que seamos dos para cuatro si nos logran ganar, les voy a Lo dar 5.000 diamantes a cada uno, perro. ¿Qué ofertón? Dale, dale, dale, voy a rear una de una. Dale, pues, dale, voy a invitar a mi compa el bot y les vamos a dar la madre a, a ustedes. Aunque sean en top globales, nos la van a pelar. Todos son top globales, a ver Ah, oh, perros, perros Que nos quiera, eh, un chingo de puntos que tienen De seguro se la pasan campeando en la gareta Por eso tienen tantos puntos Te voy a decir que no, sí, sí Inviten a un compa top global y yo voy a invitar a mi compita Para que seamos dos para cuatro Y nos, les vamos a hacer mierda, los vamos a humillar 7 a 0 <risa> Dale pues, yo los invito a Jotos Yo los invito ¡No manches! Estos botos nada bien tóxicos Pinches top globales, nada más porque son top globales Se creen mucho los Jotos Vamos a invitar a un compa Y vamos a jugarles el pepe a estos ratones Vamos a invitar a mi compa Tenino Le dije que se conectara Para darle su merecido a estos perros por haberme discriminado malditos top globales piensan que porque son top globales pueden decirme de cosas pues ahora sí van a valer madre <ríe> Ey ninin entonces qué si ¿Sí me vas a ayudar a darles en la madre a estos pinches perros top globales culeros qué qué, ¿Qué? tú me dices que si me vas a ayudar a darles en la madre a estos top globales culeros claro que sí loco ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Qué pedo? Son unos vatos que me empezaron a decir de cosas Me empezaron a discriminar Me dijeron que yo estaba bien feo Que no tenía culo Y me dijeron muchas cosas feas de los Jotos Pero pues vamos a demostrarles ¿Quién son los chingones? Ahora sí viene los chido. Entonces deja a de la sala Y hay que tratar de hacerle 7 a 0 a estos perros, eh Son cuatro top globales Contra nosotros dos Dos botsitos Un cabeza de mierda Y un cabeza de guajolote Arrebente Yo te invito, eh, a la sala Dale, dale Dale, pues